se dio cuenta de que no era la única que estaba llorando ¿Pero qué son los libros? Ventanas para la mente, Refugio del sentimiento La alegría o la frustración Un dispositivo de la memoria Un libro puede ser todo cuando nos detenemos y entramos en él Y puede ser nada cuando lo dejamos al paso Los libros son privilegio de pocos y deseo de muchos Pero en la agenda Leo Rivipoa. Los hacemos asequibles a quienes se han tenido que privar de ellos Porque el libro es la memoria y el conocimiento Que se pierde en el camino Y queremos que el libro llegue a pesar de todo Y por eso estuvimos en la zona 2 Al norocidente de Medellín Y encontramos a doña Elsie Quintero Fundadora de la biblioteca Raíces de la Raza Y su empeño de crear y mantener abierta la biblioteca Y de compartir su gusto por cultivarse yo era muy pequeña, yo siempre he sido inquieta como por el arte, por las bibliotecas, por la cultura. Me ha gustado mucho como la imaginación, la creatividad. Siendo muy niña, pues a mí me gustaba mucho estar en la biblioteca del colegio y aparte de eso, yo vivía cerca de una biblioteca en la Biblioteca Marco Fidel Suárez. Okay. Entonces para mí era un gusto ir a la biblioteca, disfrutar de la biblioteca. Entonces, a mí eso me llamaba como mucho la atención. Resulta que cuando me casé, eh, siempre me ha gustado pues estar como muy metida entre la cultura. Le dije a mi esposo y a mis hermanos, le dije yo, no, que hiciéramos de pronto como para motivar a estos niños, a estos jóvenes que no hay nada que hacer, digamos así como en cultura y en deporte. Entonces me dice una hermana, ¿por qué no hacemos unos centros literarios en tu casa? Y le dije yo, por mí no hay ningún problema. Entonces invitamos a varios niños, varios jóvenes y varios adultos. Entonces empezó unos centros literarios acá en mi casa, en un pórtico pequeñito, en este apartamento pequeño. Entonces ahí hacíamos los centros literarios, había música, había poesía. Eh, ...habían lecturas muy amenas... ...analizábamos muchos temas de interés... ...relacionados también como con la situación del país... También encontramos a Francisco Romero... ...de la Biblioteca Popular KDK... ...que nos cuenta por qué insistir tanto... ...en mantener las bibliotecas abiertas. Es porque hay una, un efecto de, de responsabilidad social... ...y además de afecto hacia la comunidad donde se vive... ...y... Por eso las capacidades que tenga uno disponibles, más eh, las gestiones que uno pueda realizar y el contacto de dar y entregar ese afecto a, a los demás, sean niños, sean jóvenes, sean mujeres, hombres, hombre, eso vale la pena porque lo realiza uno como persona y lo realiza uno como comunidad y permite uno girar y mostrar la vida de otra manera, de una manera paralela a lo que convencionalmente se entiende por vivir, pero que genera un futuro promisorio para quienes están en estas programaciones y en este tipo de trabajo. Y además de eso, eh, también uno motiva eh, el, el que otras personas también eh, miren lo bonito que es servirle a la comunidad y puedan formar sus propios procesos en el futuro. A Gloria Hernández de la Biblioteca Comunitaria Barrio Santander. También ella nos da sus razones para persistir en bibliotecas abiertas. Porque sé que es una forma de ayudarle a los niños, a las niñas, a los jóvenes, y sobre todo para trabajar con las personas con capacidades múltiples, porque de verdad que soy muy convencida de que estas personas necesitan mucho apoyo, mucha solidaridad, una persona que los anime, que los entusiasme, que les dé oportunidades para ellos desarrollarse como personas. Porque tal vez la única diferencia entre todos nosotros sean los libros que leímos y las conversaciones sostenidas con los otros, o mejor, las memorias, los libros compartidos y los convites vividos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos una vez más a estos conversatorios que hacen parte de la agenda de las bibliotecas populares y comunitarias. Bienvenidos y bienvenidas a aquellas personas que se van conectando, que nos han venido acompañando a lo largo de toda esta agenda, que bueno, pues hoy justamente vamos a hablar sobre las experiencias bibliotecarias de la zona 3, cierto, compuesta por las comunas 8, 9 y 10. Pero antes de ello y mientras la gente se va conectando, pues queremos como contarles qué ha pasado con esta agenda por la zona 3, cierto, cuáles son esos lugares que hemos visitado, esas acciones que hemos desarrollado que como les decíamos pues hace parte de este proyecto ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2021 y también de la juntanza bibliotecaria que se desarrolla durante este año 2021 en la ciudad de medellín entonces pues queremos contarles que en esta agenda por la zona 3 hicimos una serie de talleres por espacios convencionales que son espacios eh, digamos comunitarios entre bibliotecas populares pero también organizaciones sociales y comunitarias y colectivos culturales que le apuestan a generar unos procesos de desarrollo desde el arte, la cultura, pero sobre todo la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad en sus territorios. Entonces, pues tuvimos la oportunidad de visitar la sala de lectura Luna, Luna Roja, la biblioteca parroquial Nadino, estuvimos en la biblioteca Escuelita de la Paz, en la biblioteca pública Popular Pan de Azúcar, también estuvimos pues compartiendo un taller con la Casa Cultural del Hormiguero. Hoy justamente pues vamos a conocer una apuesta bibliotecaria que nace desde esta organización que lleva muchos años trabajando en la ciudad de Medellín. Y también pues estuvimos con la biblioteca diversa y con el colectivo Interactuando por la Nueve entonces pues bueno esto es un poco de esos procesos y esos lugares que visitamos con la agenda también digamos hemos venido conversándoles a través de nuestras redes sociales que no solo hacemos talleres en estos espacios comunitarios sino que también hacemos talleres en espacios no convencionales cierto en parques por ejemplo en la zona 3 estuvimos visitando una de las estaciones del metro cable de la sierra entonces esto entendiendo que la lectura la escritura y la oralidad pues puede darse en en cualquier lugar de la ciudad y que justamente la apuesta de esta agenda de las bibliotecas populares y comunitarias es poder llegar a esos rincones de la ciudad de medellín donde se gestan pero también donde no se están gestando acciones leo para que de manera conjunta podamos construir territorios para la lectura la escritura y la oralidad entonces bueno pues para ir iniciando y mientras la gente se va conectando quiero darle pues la bienvenida a nuestro compañero daniel segura que ha sido también una de las personas que nos ha acompañado en estas conversaciones Satoris. Dani bienvenido. Hola, hola. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ti Dani por esa presentación, muchísimas gracias también a quienes se van sumando a esta invitación, cierto, a hacer la clausura de la agenda en la zona 3. Una zona que nos deja bastantes reflexiones, nos deja mucho entusiasmo a seguir trabajando por las bibliotecas populares y comunitarias, cierto, de llegar a sus territorios que tienen un poco el abandono del Estado, tienen mucho abandono del Estado, por decirlo así, eh, territorios muy mixtos, pues hablar de la zona 3, la zona que por, digamos, historia es la más relevante de la ciudad, pues allí reside la Comuna 10 la Candelaria, que es pues el baluarte eh, urbanístico, patrimonial e histórico de lo que hoy conocemos como nuestra ciudad, entonces... Eh, Nada, contarles un poquito sobre el recorrido. Iniciamos en, en el Café Bar Colón, ahí en el tradicional Pasaje La Bastilla, que recordemos debe su nombre al tradicional Café La Bastilla, donde muchos literatos se reunían a pasar sus tardes y noches al son de la OM y también motivándose a escribir. Luego trazamos esa aventura desde el metro, desde el metro, en tranvía, ¿cierto? subimos hasta la última estación en Oriente, luego nos subimos hasta Villa Sierra, que es la última estación del Metrocable, y que eh, nos contaban pues, allí nuestros amigos, nuestro amigo Adrián, que fue quien nos guió en el territorio, que este nombre, y también Franco, pues que siendo del territorio conoce mucho esa historia, el nombre de la estación se da bajo la unión de los dos barrios, digamos que impacta directamente, que son Villa Turbay, y la sierra. Entonces, una vez allí, nos desplazamos hacia la biblioteca parroquial de Nadino, un espacio pues hermoso con ludoteca, con biblioteca, con muchas cosas por descubrir en esta zona. Luego fuimos a la sala de lectura Luna Roja y terminamos pues de manera muy acogedora y al son de las flautas en el parque ecológico Villa Turbay, un espacio pues para disfrutar bien especial. Y bueno, hoy vamos a reflexionar y a contar un poco más sobre estos procesos y para ello pues invitamos a nuestra compañera Angie Toro que hace parte del proceso de la sala de lectura de Luna Roja. Hola Angie. Bienvenida. Hola. Muchas, Muchas gracias, gracias por la invitación. También es tenemos a nuestro... Muchas gracias. Tenemos a nuestro compañero Pablo Gallego de Escuelita de Paz proceso también bien potente y bien simbólico. Pablo, ¿cómo estás, mi amigo? Muy bien, muy bien, hombre, Daniel. ¿Cómo están? Hola, Angie. Hola. También, pues, para... Muy bien, muy bien, por y... acá. Gracias, hermano. También tenemos a Breiner López de la Biblioteca Parroquial Nadino. Breiner, mi hermano, ¿cómo estás? Hola, Daniel, muchísimas Gracias. Hola muchas a todos. Muchas gracias, muchas gracias, y pues hoy también tenemos a nuestro compañero Helmut Montoya. Helmut, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Estás con el micro? Hola, ¿qué tal? Hola a todas. Hola. Muchas gracias, ¿no? Muy contento, este panel está bien amplio, somos cinco conversando, entonces, eh, bueno, vamos adelante y empecemos entonces con Angie. Angie, cuéntanos, en tus propias palabras, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho? Bueno, eh. primero que todo a todos, buenas tardes, muy agradecida de estar en este espacio, y bueno, ¿yo quién soy? Angie Paola Toro es una joven que estudió diseño de modas, aparte de eso es una persona que es apasionada por el fomento a la lectura, hago parte del bello proyecto que se llama Luna Roja, y pues nada, acá nos dedicamos a tratar de salvar un poquito a estos niños que hay acá en la comunidad, para que vean una perspectiva diferente de la vida, y pues nada, que, que se empapen de todo este mundo, de la oralidad, de la escritura, y pues de los libros. Muchísimas gracias Angie, vamos ahora entonces con nuestro compañero Breiner López, Breiner, contanos a qué te dedicas, quién eres, Bien, muchísimas gracias. Eh, bueno, yo soy Brainer, eh, actualmente eh, hago parte de la congregación religiosa eh, Josefino de Murialdo, quienes somos la comunidad que nos encontramos eh, coordinando y acompañando los procesos educativos de, de la Biblioteca Parroquial Nadino, que está inserta en el Centro Juvenil eh, San Leonardo Murialdo. Yo también soy estudiante eh, de último semestre de Filosofía y Literatura, entonces, de alguna manera estoy como siempre ahí como en el medio y acompañando estos procesos de educación y, y de lectura y de fomento eh, aquí como en el sector la idea aquí es eh, entender que en el juego en el aprender eh, se pueden sacar cosas chéveres muchísimas gracias brain necesita conocemos un poco más de ese bello proceso que tienen allí Vamos con ahora nuestro compañero Pablo Gallego, que está ahí desde los balcones de su zona. Muchas gracias. Bienvenido, Pablo. Eh, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a los compañeros amigos que hacen parte de Revipoa y a, pues, a todas las personas que nos están viendo. Pues bueno, contándolos un poco de mí, pues yo soy habitante del barrio Altos de la Torre, de la Comuna 8. Y en este momento, pues, desde hace como un año, soy voluntario eh, de la Biblioteca escuelita de la Paz, que es pues, como un espacio que, que ha venido, pues, construyéndose alrededor de 10 años, eh, que ha venido, pues, generando, eh, pues, como toda una oferta en torno a la construcción pues, de las Leo, pues, en este territorio. Y, y bueno, pues, eh, muy contento de estar acá con todos ustedes y conversar sobre, sobre todas estas cosas bonas, bonitas que hacemos en, en cada uno de los barrios y territorios de esta ciudad. Muchas gracias Pablo y por supuesto ¿no? un proceso bien significativo, ahorita conoceremos más en detalle, nos cuenta incluso de cómo llegar, es bien particular la llegada a la biblioteca, ¿cierto? Entonces ahora eh, vamos con Helmut, mi hermano, bienvenido de nuevo, contanos... Eh, ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? También presenta Nico, que para ahí lo vi. Saludando. Eh, bueno, no, saludarlas a todas. Eh, gracias por la invitación que se nos hace, pues, como proceso cultural, de compartir un poco nuestra experiencia y nuestros esfuerzos por, por tejer un espacio. Eh, que reivindica unas prácticas antiautoritarias y que nos ha acompañado pues una biblioteca por, por más de seis años en los diversos es, espacios en los que hemos estado y precisamente eh, ahorita que hacía mención de, de la Comuna 10, pues nosotros hemos cohabitado esta comuna alrededor pues de nuestras prácticas culturales, artísticas y políticas, en donde la biblioteca pues ha sido esa... Eh, ha estado ahí presente y que el mundo de las letras, de la literatura, de la mirada crítica reflexiva, de la palabra también, eh, ha estado presente en cada uno pues, de esos espacios que hemos habitado. Eh, yo soy Helmut Montoya, soy padre, soy compañero, soy hijo, eh, soy educador, eh, participo de la Casa Cultural del Hormiguero, pues que hoy no es casa, hoy es proceso ya porque no tenemos, no contamos con con una casa, un espacio propio. Cohabitamos eh, en este momento en el barrio Boston, eh, en un lugar que tiene por nombre Circo de la Rúa y que allí pues arrendamos una habitación para continuar con el, con el proyecto. Hola, papi. Saluda ahí. Hola. Hola. Para continuar con el proyecto de biblioteca. Pues por ahora eso. De pronto más adelante continuaremos. Muchas gracias, Helmut, y ahí también con el niño. También aprovechamos para saludar a nuestro compañero Joaquín Arley, que por ahí nos está viendo y que nos envía un saludo bien especial. Y bueno, con ese contexto que nos da Helmut sobre los impactos sociales, políticos y culturales, comencemos entonces con, con las historias de nuestros procesos. Cuéntenos entonces qué vienen haciendo las bibliotecas, qué han hecho, su historia... Todo eso. Entonces Angie, cuéntanos un poquito esa historia de Luna Roja, quiénes son, dónde están, eh, cómo se puede llegar. A a... Claro que sí, claro que sí, con todo el gusto. Bueno, Luna Roja eh, es una agencia creada para, eh, pues cómo decirlo, para apoyar todo lo que es escritura, oralidad y pues la parte lectora de los niños. En este momento nuestra sede se ubica en la parte alta de Villa Turbay, eh, que estamos en proceso de mejorar esa sede para ofrecerles un espacio a los niños más acogedor, sin embargo, el lugar que tenemos ahorita, aunque es pequeño, es muy acogedor y realmente ha beneficiado mucho a los niños de ese sector en específico. Ese sector eh, queda un poco retirado de la parte más central de la sierra, porque como sabemos Villa Turba y la sierra eh, hacen parte como de un mismo territorio, pero entonces en esa zona en específico no había como un espacio dedicado específicamente a la lectura, la oralidad y todas esas cosas, decidimos entonces pues ahí ponerlo, allá pues se hace préstamo de libros, eh, tenemos a unas compañeras que le prestan el servicio a la comunidad y abren la, la sala de lectura para que los niños participen, eh, en este momento estamos creando un proyecto muy chévere, eh, que, pues eso, iremos mostrándolo a través de los días, cómo se desarrolló, se supone que vamos a estar en diferentes partes de acá de la comunidad, eh, llevando los libros a los niños, eh, no, no queremos que solamente nos quedemos en el mismo sitio, sino que los niños nosotros a dónde están ellos, ¿verdad?, eh, porque pues es un territorio bastante amplio y, y Creo que todos deberían de disfrutar la maravilla pues, de la lectura. Y no sé qué más quieran saber, cuéntenme, háganme preguntas que me gusta que me pregunten. Un poquito de la historia, de quiénes conforman este proceso, de cómo nace, de, digamos, los procesos que están llevando en este momento. Bueno, Luna Roja eh, nació en el año 2015, eh, nació en un espacio prestado que era eh, por la parte de la estación Villa Sierra, por allí queda una, ¿cómo se llama este sitio? Una sala comunitaria, un salón comunitario, allí nos prestaban el pues el salón, le llevábamos a los niños radiocuentos, se llevaban a cabo también procesos digitales, y ya, después nos decidimos desplazar a la parte alta de Villa Turbay, allá fue donde instalamos ya la, la sala de lectura como tal propia de nosotros eh, en, ese, en ese tiempo que se ha logrado estar en el sitio propio ya se llevan, se tienen muchos sueños allí, no queremos ampliar, queremos que eh, la comunidad realmente vea el espacio de Luna Roja como un segundo hogar, como que los niños están allí y están seguros, están aprendiendo y, y se están edificando para un futuro. Eh, los procesos que llevamos, nada, es préstamo de libros, eh, diseñamos planes lectores, tenemos con las madres comunitarias, entonces les prestamos libros para que los niños de la primera infancia, desde ese primer momento, de los dos, tres años, ya tengan contacto con la lectura y ese amor por los libros. Entonces, pues hemos tenido como esas alianzas con ellos. En el colegio y eh, Villa Sierra, creo que se llama, es que ese nombre, bueno, antes era Villa Turbay, ahorita se llama Institución Educativa de la Sierra, y pues la parte infantil es Villa Turbay, como que la unieron ahí, es un proceso que cuando vengan a, yo creo que ustedes se los contaron, ¿no? Que acabó una unión de colegios y hay, una, hay un megacolegio, bueno, hay una unión con ellos, y lo que hacemos es también llevarle libros a los niños de Villa Turbay, allá se hacen planes de lectura, eh, con la primaria, en la secundaria y bachillerato, algunos algunos jóvenes nos prestan el servicio, les prestamos el servicio de horas sociales, entonces por medio de nosotros ellos realizan pues su, sus horas sociales, mm, y nada, en este proyecto habemos 12 personas, contándolas así, somos dos integrantes, están las personas que hacen parte de del ala de, la, de Albeus, que es una parte digital, que tenemos en la plataforma y allí eh, como que se hace el apoyo a todas estas personas que están interesadas en fomentar la lectura entonces por esa por ese lado les generamos contenido no eh, imágenes para que coloreen bibliografías eh, tenemos reseñas de libros recomendados y por la otra por la otra parte pues ya tenemos la parte presencial que es eh, eh, ya como les conté ahorita, en llevarles la lectura y abrir espacios de fomento. Ya más físicos. Angie, no, súper bien. Muy interesante. La invitación es a que lleguen hasta Luna Roja para que conozcan la sala de lectura y para terminar ahí, pues, extender también un, una felicitación. Por ahí nos dimos cuenta que ganaron una beca de biblioteca de la Secretaría de Cultura. Entonces, si quieren, nos cuenta ahí si, si de pronto nos puede contar un poquito sobre en qué consiste el proyecto o, o, o lo que ganaron para que nos vayamos ahí sí. informando. Claro que sí. Mire, es un proyecto que se llama En mi hogar Leo y lo que se va a hacer con este proyecto es y, precisamente como lo dice la, la palabra, llevarles los libros a los niños hasta su comunidad. O sea, vamos a explayarnos en diferentes partes que estamos en Villa Lilian, Villa Turbay, Villa eh, La Sierra. Y, pues, entonces, con el grupo de trabajo lo que vamos a hacer es que vamos cada uno a coger un proyecto y eh, llevarlo a cabo. Eh, todo esto se va a estar subiendo en nuestras redes sociales para que vayan, para que miren lo que hemos hecho. Eh, Saúl, que es la persona, pues, que llevó a cabo ese proyecto y gracias a él es que se logran tantas cosas. Eh, está muy... También estoy muy feliz, estoy muy ansiosa de, de empezar, aparte que tengo un proyecto para llevarle a los niños eh, que yo sé que les va a encantar a muchos y eh, nada, es como más bien sorpresa lo que yo voy a hacer, porque yo lo que voy a hacer es incluir lo que yo estudié de diseño de modas también con la lectura, entonces eh, de ahí va a salir algo muy chévere y yo sé que les va a gustar cuando los subamos por ahí por la plataforma y nada, estamos muy ansiosos, ya en este pues empezamos, yo creo que ya este fin de semana ya se lleva a cabo y pues nada. Por ahí los estaré mirando y me dejan los comentarios, o no sé, ¿qué les parece? No, Muchísimas gracias, reitero las felicitaciones, sabemos que les va a ir súper bien en la ejecución, y bueno, la invitación es a que busquemos las redes para que nos enteremos de todo lo que hace la biblioteca, y en especial de este proyecto, ¿cierto Angie? Claro que sí, mire, en, en nuestra página se va a encontrar como tulunarroja.blogspot.com, ahí está todo lo de Luna Roja. Por allá también también estamos en Facebook como Luna Roja, estamos en Instagram eh, como La Vuelta en la Sierra, que no sé y se me escapó contarles que ese también es un ala de nuestro proyecto de Luna Roja, que es llevar a cabo, unimos eh, lo que es recorrido turístico y lo turístico del barrio que nos trajo el Metro Cable y nada, incluimos la historia de nuestro barrio, cómo hemos avanzado, cómo eh, toda la comunidad ha logrado Pasar de esas tristes historias que llevábamos de los 90, inicios del 2000, a cómo somos ahorita en el 2020 y, y que las personas vean lo maravilloso que es la sierra y que se olviden de ese imaginario que tenían pues de que la sierra era lo peor y pues nada, también por allá por la vuelta en la sierra nos pueden eh, seguir en Instagram. Por ahí, también. Muy bien, muy interesantes esos recorridos, sí, tienen unos murales preciosos por todo el territorio, entonces, miren, la invitación es a que busquemos entonces, Luna Roja, Angie, muchísimas gracias. Vamos entonces ahora con Breiner, cuéntanos un poco la historia de la Biblioteca Parroquial Nadino quiénes son, cómo surgen, qué hacen, la actualidad. Muy bien, muchísimas gracias, eh, Daniel. Eh, bueno, decir que la biblioteca parroquial ladino nace evidentemente relacionada con la parroquia no entonces claro nace ante una necesidad que tenía que estaba un poco marcada por toda la situación de conflicto y, y bueno la situación un poco eh, difícil que se venía viviendo en, en ese sentido nace debajo de la iglesia en un salón eh, eh, sí que teníamos pero poco a poco ha ido migrando como en otros lugares hasta convertirse en lo que ahorita eh, es el Centro Juvenil, que es un, una casa, una casa de tres pisos, eh, donde se contiene también eh, este espacio de, de lectura y de biblioteca, ¿no? Eh, yo creo que es importante, y eso lo decíamos de pronto en el recorrido, como este espacio quiere ser más bien un espacio de referencia. Eh, nosotros no queremos como que, mira, eh, nosotros somos quienes vamos a hacer todo o quienes... Este, de dónde de nacen todas las cosas, sino que queremos ser el espacio donde el, todas las iniciativas que se vienen realizando eh, en el barrio y, y en el sector puedan encontrar una referencia y puedan encontrar este, acogida y bueno, un espacio también físico para, para poder hacer sus procesos. En ese caso, nosotros lo que hacemos más bien es gestionar, ¿no? Y, y, y bueno, nuestro espacio eh, pues es como el escenario de muchos procesos. Eh, claro, la biblioteca y los procesos que se tienen con los niños, con los jóvenes. Eh, luego también tenemos este, este proceso de, de recorridos comunitarios y que son muy lindos porque también son parte de, de los jóvenes. Entonces tenemos este grupo de la mesa de trabajo quienes eh, han hecho un esfuerzo muy grande eh, para poder este, salvaguardar este... este esta, esta visión que se ha tenido, este imaginario de violencia y de barrio de periferia que, que siempre se ha tenido, ¿no? Entonces eso nos ha permitido tener eh, como diferentes cositas, diferentes eh, iniciativas, claro están los recorridos comunitarios, pero junto a ellos están otros procesos eh, que han tenido publicación. Entonces este año tuvimos nuestra tercera publicación con la Universidad de Antioquia. Fue una serie de tres videos, pues un video con tres capítulos, eh, donde un poco queremos seguir trabajando acerca de, de lo que significa eh, el barrio en este momento. ¿no? A nosotros eh, siempre se nos habla de que la memoria eh, es el recordar, es el, re, el traer y todo esto. Yo creo que el espacio que nosotros queremos prodigar es, es precisamente que, que también tenemos derecho a superar ese pasado de violencia y pensarnos en la paz. ¿no? Creo que es algo muy importante que, que va también como acompañando los procesos. Entonces, como decía, son muchos procesos los que se viven junto a la alcaldía, junto a otras organizaciones que colaboran con el colegio. También este trabajo es importante. Entonces, ya hace dos, dos años Hemos tenido con ellos, por ejemplo, el proceso de alfabetización y acompañamos allá en la institución con todos los procesos de, de, de refuerzo escolar. Y este año vamos a comenzar un proceso muy lindo de fomento a la lectura eh, con los niños en el colegio de Villa Turbay y luego con los niños, de, con los niños y jóvenes de la sierra. ¿no? Entonces, sí, como decir que... Eh, Hemos ido migrando, dependiendo pues del proceso, hasta constituirnos lo que venimos siendo ahora. Y, y yo creo que otro punto, pues, aparte del espacio de referencia que, que, que también nos marca, es esto de generar red, ¿no? Eh, no ser como los únicos, como un tótem que, que está frente a todos, sino como poder generar lazos en los que todos juntos podamos también hacernos visibles y hacernos este, parte de un proceso de ciudad, parte de un, sentirnos parte de una ciudad y sentirnos parte de un proceso que, que se va llevando. No sé si hasta ahí dejamos. No, eh, pues quería así mencionar dos cositas. Pues primera, la construcción de memoria desde de los espacios, ¿cierto? De, por ejemplo, tener ese libro con esa historia ilustrada de la sierra, también tener un libro cómic con historias del territorio, y también, pues, qué placer felicitarles, a ese me refería, qué placer felicitarles, porque en este momento son ganadores también de beca de bibliotecas, mi hermano, entonces, de pronto, y querés nos mencionar de manera breve el trabajo que han tenido desde lo literario, y nos contás un poco en qué consiste la beca que van a ejecutar. Eh, bien, sí, eh, bueno, eh, en, ese, como, sí, como en, en ese conglomerado de cosas, eh, el espacio que ha tenido la palabra y la memoria ha sido importante, pero evidentemente desde los colectivos pues, y desde los grupos pues, ha tenido como sus matices. Con los jóvenes, eh, este proceso de la memoria ha sido muy hermoso, esta publicación que fue la primera eh, fue un trabajo muy lindo, junto al colegio, entonces eran estudiantes de, de alfabetización, pues chicos de décimo u once quienes hacían este proceso de alfabetización y la idea era, vea, tomarnos el barrio, hacer entrevistas a los fundadores del barrio, eh, conocerlos, ver qué nos cuentan, qué nos dice y luego hacer todo un trabajo periodístico, un trabajo este, de recopilación que nos ayudara a dar cuenta de todos esos procesos. Pero yo creo que más que hacer un proceso, pues, sistémico de toda esta recopilación, era que, que tanto como las como como los fundadores pudieran conocerse, pudieran compartir, pudieran hacer experiencia, que me parece una cosa preciosa, porque claro, hay unos imaginarios en cada generación que cuando dialogan generan cosas preciosas, cosas lindas, ¿no? Con los niños este proceso se ha llevado un poco más desde la aprehensión del espacio eh, y el fomento a la lectura, ¿no? Eh, yo siempre digo que el fomento a la lectura siempre se va a presentar como un espacio que da cabida a otras cosas, ¿no? Entonces, desde la lectura conozco el barrio, desde la lectura busco en el barrio, pero buscar, ir y acercarse significa también apropiarme. Y el lugar que ayer fue una cosa, hoy significa otra cosa, porque si hoy juego en este espacio... Ese va a ser el imaginario y ese va a ser como, como la nueva significación que le doy al espacio, ¿no? Entonces sí, eh, el juego, la lectura y el aprender son pilares importantes para poder entender los procesos eh, de resignificación y de, y, de, y de paz que estamos viviendo pues, en el territorio, ¿no? Entonces eso. Ahora lo que te contaba con esto de, de la beca, pues bueno, tenemos muchas ansias de ya poder ejecutar esto. Y, y bueno, uno de los primeros componentes que te mencionaba tenía que ver un poco con este trabajo del colegio, este trabajo que hacemos no solo con el fomento de la lectura, sino también con la red que hacemos, con la alfabetización, este, con la alcaldía también. Entonces eh, sí, como que hay varios componentes que que van como obteniendo matices dependiendo de la población. Super bien, muchísimas gracias Brainer. felicitaciones de nuevo por el proceso, por la beca y por todo el impacto que generan en este territorio con los niños, las niñas y todas las personas que allí habitan. Bueno, entonces ahora Pablo, te damos la palabra mi hermano, vamos a escuchar un poco qué se hace en Escuelita de Paz, dónde está ubicada eh, su historia, quiénes pertenecen a este proceso, qué se hace. Y también, bueno, pues miren, tres ganadores de décadas en esta conversación. Entonces, ahí evidenciamos la fortaleza y la importancia de las bibliotecas populares y comunitarias en la zona 3 y también el impacto que tienen en la ciudad. Entonces, Pablo, bienvenido de nuevo, mi hermano. Eh, pues bueno, Daniel, yo, bueno, ¿qué te cuento? Bueno, bibliotecas Escolita de La Paz es eh, un proceso de larga data, pues en este territorio, pues aquí en Altos de la Torre. Eh, como desde el 2008 eh, viene avanzando pues como como eh, pues como como enraizarse en el territorio de, primeramente la lucha por conseguir un espacio o una sede pues que sí fue como un lote que, que donó una, una vecina eh, un lote que alcanzaba así mucho pues que alcanzas y mucho en ese momento pues de la construcción de la de la biblioteca a, a medir 5 metros por 5 metros, o sea, es un espacio muy reducido, pero pues que con el esmero y pues con, también con el trabajo y el esfuerzo de, de las personas y de la comunidad que ha estado pues, rodeando al espacio, ha venido edificándose en este momento también eh, con el apoyo de la fundación de familia, se eh, pues como una eh, mejoras infraestructurales y ya la biblioteca pues tiene una, una presentación muy bonita y y también pues como en el sentido anecdótico eh, la biblioteca se llama escuelita de la paz y eh, también por eso mismo porque la biblioteca es una, una pequeña escuelita que ha venido pues como como eh, generando pues como un, un espacio desde desde su reducido pues como lo de su locación reducida ha venido generando eh, pues como muchos aprendizajes y enseñanzas para, para los niños, niñas, eh, madres, padres, adultos mayores que, que han gozado pues hasta el momento de, de muchos de, digamos, como, como de la oferta que se ha venido generando en, en bibliotecas Escolita de la Paz. Pues digamos que a partir de, de, de su fundación, de la consecución del lote, el, el acercarse a Revipoa eh, en el 2003, eh, pues Revipoa fue también como un gran apoyo al, al digamos, poner eh, a la biblioteca, digamos, como, como en los ojos y, y en la boca de la ciudad, hacerla reconocer, hacerle saber a la ciudad y, y a todos sus habitantes de que eh, aquí en Altos de la Torre hay una biblioteca eh, popular, que, que se está pensando pues de estrategias, eh, para para comentar pues eh, las leo este territorio periférico y entonces eh, eso ha, ha fortalecido pues mucho también el ejercicio y, y también pues como que eh, o sea yo desde el reconocimiento pues como como de, de, de, de la biblioteca y de, de lo que ha venido desarrollando en el tiempo porque porque mi participación como lo dije al principio es de, pues es muy corto yo apenas entré a, a participar de la biblioteca y a pues como y en, el trabajo pues en la, en la comunidad hace poco tiempo y entonces es como que lo que he venido escuchando de, de Rigoberto que que él ha sido pues como desde el principio el, el mentor formador y gestor pues como de esa propuesta y digamos que que eh, a partir de, de eso también pues dentro del territorio hay otras apuestas que, que surgen pues como desde, desde su mismo trabajo y es el restaurante comunitario el comedor pues eh, comunitario que, que también es una apuesta de alargada y que, que ha generado pues, como, como unas condiciones eh, pues, como, como frente a, a tener acceso a una alimentación pues eh, de calidad a generar pues que niños y niñas que, que se de, de de la escuela eh, también pues como que pudieran continuar con su proceso educativo porque eh, ya tienen con un almuerzo un refrigerio y eso pues aseguraba pues como que no desertaran o que eh, no tuvieran pues como problemas de aprendizaje de acuerdo a su pues como su desnutrición o, o algo así entonces eh, pues como las apuestas que ha hecho Rigoberto como líder comunitario son muy valiosas y digamos que yo en ese momento es como, como hacer la representación más de él que que la mía misma entonces, es como contarles que desde que inició pues, la biblioteca, eh, digamos que la población que, que ha sido pues como beneficiaria de, de la oferta de la biblioteca han sido niños y niñas y adolescentes eh, que, han, pues, que han encontrado en la biblioteca no solamente como los ejercicios de, de, de promoción y fomento de, de, lectura, de lecturas, escrituras y oralidades, sino también, eh, digamos, apoyos escolares como los Ah, pues como el compañero Freiner, o sea, eso habla como de las pues de, de, de las pues como de las problemáticas de, de los territorios, entonces eh, eso el apoyar a los niños niñas eh, en el desarrollo pues como de, de competencias educativas, de en matemáticas, en español, eh, digamos como en el desarrollo de sus, de sus tareas y demás eh, Digamos que en este momento, eh, ese ejercicio con, con la pandemia y con todas estas situaciones que han generado pues esta emergencia, eh, digamos que se han incrementado, de acuerdo a que los niños y niñas en este territorio, así como en muchos territorios de la ciudad, no es que tengan acceso a internet o que tengan dispositivos, y eso genera pues como que, ah, eh, la necesidad pues como, como de un acompañamiento eh, de parte pues como, como de... Parte de las familias también, pues, como de los procesos comunitarios que se sueltan, pues, como en apoyar y dinamizar, pues, como otros procesos formativos. Y, y bueno, entonces, de, a partir de eso, eh, digamos, como que se, se brinda asesorías, colaboraba con el desarrollo de sus tareas, si era necesario, se les prestaba, pues, el computador que tenemos, que tenemos en la biblioteca, que fue donado por, por familia, eh, y, y eso, y entonces, eh, Tener el acceso a internet en la biblioteca generaba, pues, como que pudiéramos apoyarlos, entonces, que en momentos de ellos pudieran usar el computador o pegarse de la red de, de la biblioteca para asistir para a sus clases. Eh, también, eh, pues, o sea, como dentro de la oferta, digamos que, bueno, nosotros eh, hemos abierto martes, miércoles y viernes, esos son los días en los que generamos oferta, los martes. Eh, tenemos pues como la hora del cuento y también como un espacio recreativo eh, donde pues nosotros hemos sido pues como una biblioteca con como las muchas de que participan de la que fuimos formadas a partir de, de donaciones de libros de juguetes de, de todos los materiales pues que, que tenemos entonces sin sí, nos donaron un montón de juguetes entonces los chicos chicas aprovechan pues sus juguetes y juegan y hasta que llega pues el momento de la hora del cuento y, y bueno entonces eh, eso es los martes ya pues como el miércoles hay un ejercicio que está desarrollando una, una vecina que, que han ido pues como pensándose eh, digamos como como mejorar o apoyar a los chicos y chicas como en actitudes artísticas y se ha pensado desde, desde unos ejercicios desde la pintura y entonces eh, ese ejercicio los es miércoles y se llama pintando el mundo que, que se hace con los niños y las niñas pues, eh, que son la mayoría los que participan de estos espacios eh, y ya los viernes es como un espacio abierto para que los niños y niñas se acerquen y ya decidan, pues, como, quieren leer, también, pues, tenemos los juegos de mesa, ajedrez, parqués, dominó, eh, uno, escalera, un montón de juegos. Y, y ellos, y ellas, pues, aprovechan estos, estos espacios como para eh, divertirse y también, pues, como, como aprendizajes. Eh, no, no, no, no. Decime. No, no, dale, dale. No, y pues ya como para terminar, porque yo sé que me estoy como alargando, es como que <risa> bueno, eh, digamos que nuestro ejercicio desde, desde la promoción de la leo aquí en este territorio, eh, hemos avanzado, vemos en los niños y las niñas pues como, como unas motivaciones, como, como unas búsquedas y, y en, esa, en esa misma medida es que pues nosotros nos sentimos pues como como eh, pues como retiroídos, nos sentimos eh, digamos satisfechos de eso, de que ellos y ellas busquen el espacio, de que lleguen, de que nos pregunten cuando, digamos, cuando caminamos por el barrio eh, sobre la programación, sobre, sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que vamos a hacer y, y bueno, eso es la alegría de compartir pues como con los niños y las niñas y también pues con sus familias. No, súper bien, Pablo. Y encontramos que las bibliotecas no solo como lugares de fomento, leo, sino también lugares que, digamos, sustituyen al Estado en el cumplimiento de esos derechos básicos como la alimentación, la educación, ¿cierto? La recreación, el juego. Entonces, felicitaciones de nuevo. Muchas gracias por tan importante proceso. Aprovechemos para mandarle también un saludito a don Roberto Patino, que de pronto después nos estará escuchando y bueno, felicitarle también provecho he ya entonces que enviaba saluditos recordemos que este es un proyecto que fue ganador de la beca de estímulos Leo tipo 4 de la ciudad de Medellín eh, pues un proceso que al ser de ciudad fue bastante significativo para la red poderlo ganar y también hace parte de la juntanza bibliotecaria de Medellín entonces, aprovechamos para enviarles un especial saludo y también a María Camila Restrepo, que por ahí nos saludaba en el chat de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Bueno, entonces, vamos con Helmut Montoya, mi hermano, bienvenido de nuevo. Contanos entonces de manera breve un poco qué es el hormiguero, un poco su proceso histórico, que ha hecho, y el contexto de surgimiento de la Biblioteca Larva. Claro que sí. Eh, de antemano, pues, agradecer a la red de bibliotecas, pues, por ponernos en el radar y por extendernos esta invitación a participar, y bien en el día de ayer estuvieron, pues, con un taller de fomento y promoción de, de lectura, que es bien significativo. Bien, eh, rápidamente, pues, la historia del hormiguero se remonta al 2008, que, que teníamos, pues, como un esfuerzo de de realizar y concretar un espacio físico en donde pudiéramos encontrarnos, juntarnos, crear, eh, transformar y proponer pues otras realidades en el marco del pensamiento y la práctica anarquista. Entonces, primero decir que el hormiguero reivindica y reivindicamos el anarquismo y por ello pues una búsqueda para concretar el espacio. Eh, nos ubicamos, entonces se concreta dicho esfuerzo, a través pues, de, un, que, de una casa, arrendamos una casa en, en la Comuna 10, en el sector Maturín, cerca del parque, parque o el sector que se conoce como el Huevo. Y eh, allí tuvimos, estuvimos por tres años. Esos tres años fueron bien significativos, en tanto que se constituyó este espacio como un referente de ciudad, para las prácticas antiautoritarias eh, y, sobre todo, pues, como para... que emergen ante la carencia de espacios físicos como un lugar de encuentro eh, y de haceres. Eh, allí surge precisamente, entonces, el deseo de materializar en, en uno de los espacios de la casa una biblioteca. Una biblioteca que pretende, ha pretendido ser eh, un lugar, pues, para el encuentro, un lugar, pues, para para la reflexión, para el diálogo, para la crítica, para la propuesta de pensar mundos diferentes, ¿cierto? En ese sentido, la biblioteca ha sido mmm, como ese, ese alimento para tenernos, eh, para dinamizar el pensamiento y también nuestros haceres. Eh, es una biblioteca que pre pretende ser especializada en el mundo, pues, del de pensamiento ácrata. Eh, eh, tenemos publicaciones alrededor pues, del anarquismo, de teoría social, teoría política, eh, también literatura de carácter social y político, nos acompaña también una hemeroteca de prensa anarquista latinoamericana, eh, tenemos una fanzinoteca, eh, hay una enorme producción en el fanzine en la ciudad y, y también pues como dentro de, del espectro de lo libertario, entonces en ese sentido también eh, tenemos allí una construcción de, de fancinoteca fanzinoteca que hemos bueno eso fue en el 2008 eh, se fractura el proceso del centro social eh, quedamos dispersos y dispersas algunos colectivos individualidades eh, y nuevamente nos volvemos a juntar y, y nos a, aterrizamos continuamos en la comuna 10 y aterrizamos a el barrio niquitao ni quitado, arrendamos nuevamente una casa y el, con la misma tónica, con, la, con los aprendizaje, aprendizajes del, del, del, del proceso anterior, eh, pues llegamos a este territorio y volvemos pues a, a unir fuerzas y a seguir pues navegando a contracorriente. Eh, nuevamente la biblioteca nos acompaña, eh, Generamos proceso cultural en el barrio, incidimos en el barrio con niños y niñas, eh, también con señoras, el espacio se constituyó pues de, para el encuentro, para eh, las tareas, para la consulta, para la investigación, para el conversatorio, eh, y fue muy dinámico, fue muy dinámico. Eh, lamentablemente, pues el incidir de forma contracultural, eh, con un pensamiento eh, contrahegemónico, en un territorio en donde la hegemonía eh, es, es bien bien marcada, una hegemonía, unos poderes allí que, que finalmente pues nos confrontan de nuestras prácticas y nuestros haceres y debemos pues de salir del territorio. Y nos ubicamos en el barrio, a la entrada del barrio El Salvador, o sea, como Lindando, como una 10, como una 9, en un sector conocido como, gracias, como bomberos, ¿cierto? Conocido bomberos. Y allí pues también una casa, una casa grandísima, eh, que también seguía, seguía siendo un referente de ciudad para diversas prácticas, encuentros, para conciertos, para diálogos, para un sinnúmero pues, de actividades donde la imaginación pues tuviera estar allí presente y también pues el esfuerzo de controvertir las realidades que están, estamos inmersos e inmersas. Y mmm, la biblioteca nuevamente tiene su protagonismo. Eh, decir que dentro de nuestros haceres políticos, eh, la literatura, el libro, siempre ha estado presente, la prensa ha estado presente. Eh, entonces, no, eh, intentando pues, responder esa inquietud alrededor de, en, tor en torno al fomento de la lectura, la escritura y la oralidad, decir que nosotros como espacio cultural eh, hemos procurado navegar junto con la literatura, con las narrativas contrahegemónicas y sobre todo pues poner en movimiento el pensamiento anarquista. En tal sentido hemos eh, realizado la producción de, de tres libros, tres libros que han sido resultado pues de diversas convocatorias abiertas, autónomas y autogestionadas. Eh, Cuentos Cortos, se llama Cuentos Cortos, el primer libro, Cuentos Cortos contra la Autoridad, el segundo, Cuentos Cortos contra la Propiedad, y un tercer libro que se encuentra digital en el marco pues, de la pandemia, eh, propusimos una convocatoria a la cual pues, hubo eh, pa, una amplia participación y sacamos un libro que se llama eh, Distopías Capitalistas y Utopías Libertarias, cierto en tiempos de crisis. Mm, también de narrativas de cuentos, eh, también hemos sacado revistas tenemos una revista que se llama revista Marabuntas, que es una revista de fomento cultural de cultura libertaria eh, también sacamos una agenda agenda libertaria que ya ya pues eh, más de seis ediciones cada anualmente el año pasado pues no no tuvimos no pudimos eh, sacarla pero suplimos esa ausencia esa carencia esa necesidad que que nuestras las personas con las que confluimos y compartimos y que, que son cercanas al proyecto y que creen que el proyecto es significativo y nos apoyan, pues con, con la compra de la libreta, nos, nos la pedían, entonces nos pusimos a la tarea de sacar un crono, un programador, programador eh, calendario. Bueno, eh, en el día de ayer también, eh, unos compañeros que hacen parte del proceso sacaron un, unas una libreta, una libreta que tiene por nombre Libreta Canábica, que se suma a un esfuerzo y una colección por reivindicar prácticas autonómicas y autogestivas en los territorios urbanos. Entonces, creo que lo, lo que hemos venido haciendo nosotros ha sido bien significativo porque emergemos pues, de, de una práctica autonómica, una práctica autogestiva y que ponemos en, controvertimos la, la, el mundo en el, en el cual estamos. Eh, atados que es el mundo del dinero el mundo de la competencia, el mundo de la institucionalidad, procuramos entonces hacer las cosas por nosotros y nosotras mismas y en ese sentido pues ahí estamos y navegamos pues a contracorriente creo que por ahora puedo decir eso y okay. super bien Helmo, no, un proceso bien interesante hermano, de pronto página web, redes sociales que podamos ah, mostrar los productos que tienen muy bien, eh, en efecto, pues ahí está el Facebook del el Hormiguero, Casa Cultural, así se puede encontrar, eh, también hay, una, hay un canal de, de YouTube en donde publica, se montan pues los videos que hemos venido realizando, eh, también se encuentra Instagram, y, y decir que en este momento, la, me faltó esa parte de la historia, eh, estuvimos... Qué pena, Daniela, ahí extenderme un poco para no dejar su, suelta pues, eh, esa historia que estaba comentando. Era que finalizamos de estar eh, en El Salvador, en el marco pues, de la pandemia, eh, nos, nos vimos obligados y obligadas a, a salir de allí debido pues, a la cuestión de aislamiento y que impedía pues, que pudiéramos realizar actividades eh, y que con ello pudiéramos suplir pues, eh, el gasto que implica una rienda. Entonces entregamos dicha casa y nuevamente pues como con, con esas energías, esas fuerzas, esos deseos pues de, de seguir caminando, eh, nos pusimos a la tarea de una búsqueda y nos encontramos pues con los compañeros y compañeras de, del Circo de la Rúa y conversamos con ellos y nos permitieron pues eh, estar en una piecita, piecita y en esa pieza pues nuevamente la biblioteca anda con nosotros, ¿cierto? Eh, entonces ayer decía yo, que tuvimos un, un espacio de, de diálogo, de conversación, de, alrededor de, de, la, de la función social, de la editorial, del libro. Eh, nos acompañó un compañero de, de Bogotá que tiene una librería que ya anda ya con ya más de 10 años con ella, se llama La Valija de Fuego. Entonces, estuvo allí presente y también sirvió el momento pues, para hacer el lanzamiento de una libreta, como lo mencionaba ahora. Entonces... Eh, que, creo que es necesario, creemos necesario que estos proyectos culturales de carácter pues contrahegemónico estén presentes y que eh, también la palabra, la escritura, la oralidad, la, la discusión eh, sigan estando allí aportando pues con otras miradas y otras realidades. Felicitaciones, hermano, muchas gracias ahí por ese aguante, esa persistencia. y Bueno, pues el tiempo nos va volando, ya casi vamos para la hora de estar conversando. Eh, pues vamos a ir concluyendo primero que todo vamos a presentar como Helmut decía estuvimos esta semana ejecutando la agenda de bibliotecas de la zona 3 y vamos a presentarles un video resumen de este proceso, entonces les invitamos a ver y a nuestros invitados que continúen ahí que ya volvemos para despedirnos un abrazo pues entonces con el video de la agenda de bibliotecas populares comunitarias de la zona 3. Si en algo creo que coincidimos la mayoría de las personas es que lo primero que debe tener un barrio o una comunidad es una biblioteca. Es decir, antes que una estación de policía, un centro de salud o una cancha, deberían de construir una biblioteca. Ellas son uno de los espacios más inclusivos, diversos y además porque en las bibliotecas se cura la más penosa y terrible de todas las enfermedades y la provocadora de todas las demás. La ignorancia y en Medellín, en la zona 3, como unas 8, 9 y 10, hay varias de esas que nos permiten autoeducarnos, que son el inicio de muchas cosas buenas en las personas y en las comunidades. Pero dejemos que sean ellos mismos los usuarios que nos cuenten por qué van a las bibliotecas y cómo se sienten en ellas. Buenas tardes amigos, yo me llamo Alessá y voy a Biblioteca Escuelita de la Paz y allá me siento muy bien porque comparto con mis amiguitos, leo, participo en lectura, leo libros y me siento muy bien compartiendo con los amiguitos y juego muy bueno. Buenas tardes, soy Julián, soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de UPB y soy uno de los chicos que hace uso de la Biblioteca Parroquial Nadino. Eh, aquí pues me prestan como el servicio internet y pues desde aquí tengo pues como mis clases, hago mis trabajos de la universidad. ¿Por qué escogí el lugar o por qué me gusta estar aquí? ...porque es un espacio tranquilo, porque me facilita el servicio de internet... ...pero también pues tengo la posibilidad de en algunos momentos hacer algunas lecturas. Hola, soy Claudia García, voy a la sala de lectura Luna Roja. Me gustan las bibliotecas porque uno oh, se siente... ...es muy bonito estar ahí, se siente uno como que pueda conocer otras personas y esas personas le transmiten a uno como una tranquilidad, una seguridad. O sea, es, es algo muy bonito y leer es algo que aprende uno más y, y uno piensa que uno no necesita leer, pero uno va y mira como más. O sea, como una educación que uno no, no como que uno no la tuviera. Me gustan las bibliotecas es por eso, muy bueno. Sin importar el apellido que lleven las bibliotecas, ya sean populares, comunitarias, parroquiales, salas de lectura o ludobiblioteca, son bendiciones para las comunidades, eso sí, siempre y cuando esté abierta y reciba bien a todos sus lectores. Jorge Luis Borges imaginó que las bibliotecas serían una suerte de paraíso y tenía razón, pues en ellas podemos encontrarnos a todos los que no tenemos al lado, a los que vivieron, a los que existieron. A acceder a sus mentes, a sus sentimientos, así vivan o no, y en estos paraísos también deben estar nuestras historias, nuestras Muy bien, muchas gracias ahí a ella, la producción nuestro compañero franco pues su narración y su creación nos acerca un poco a lo que vivimos en estas zonas agradecemos mucho a quienes nos están viendo por por facebook por facebook perdón les extendemos un fuerte abrazo y bueno pues ya para despedirnos le da la palabra de nuevo a cada uno y cada una para que nos cuenten cuál es la importancia de estar con la red de estar trabajando como red en un espacio como la ciudad y, y el departamento, ¿cierto? Pues actualmente Raipova viene cumpliendo 30 años en este año y tiene asociadas 24 bibliotecas. La intención es que lleguen muchas más bibliotecas de toda la ciudad, de todo el departamento. Y bueno, pues, Brainer, comencemos contigo. La importancia de ser parte de la red y también unas breves palabras de despedida mi hermano. Muchísimas gracias. Pues mira, yo creo que la red lo que hace es dar fuerza y la red ayuda a hacer cosas juntos, ¿no? Yo creo que la importancia de la red es que eh, personas, instituciones y gente que creemos en, en, en que la lectura, la palabra y la memoria pueden hacer cosas grandes, encontramos compañía, ¿no? Encontramos gente con quien podemos hacer cosas juntos y podemos hacer cosas muy lindas. Yo quiero dar muchísimas gracias a todos ustedes eh, por la invitación, por poder venir y conocer un poco de este espacio. No está de más decir que todos estamos invitados a, a poder conocer estos espacios, a venir acá. Eh, aquí las puertas siempre estarán abiertas para quienes quieran venir o quieran colaborar. ¿no? Muchísimas gracias. Y sí, un fuerte abrazo. Pablo, vamos contigo importancia de ser parte de la red y unas unas pequeñas palabras de despedida pues mira Daniel eh, importantísimo hacer parte de Redicoa pues eh, yo creo que eh, el que la biblioteca como ese ahora o sea el, el ser vista reconocida a nivel de ciudad de hacer que el encuentro con otros y con otros eh, espacios de, de construcción y de fomento de, de, de, de las lecturas, las escrituras y las oralidades en la ciudad nos ayuda a eso, a generar estrategias, a, a plantear y generar proyectos comunes y, y a construir, a construir, pues, cómo vamos vivenciando nuestros territorios y cómo vamos aportando, pues, a que cada vez estas eh, lecturas se hagan de la mejor forma y más cercanas a las necesidades pues de, de, de nuestras comunidades entonces eh, pues yo creo que revipo ha, ha hecho y viene haciendo pues un trabajo muy valioso y esperamos eh, después de estar cumpliendo estos 30 años se cumplan 40 50 y, y se, se siga pues fortaleciendo como este tejido y que no sean solamente las bibliotecas que en este momento eh, digamos que participamos sino que sean muchas más y que esta red Llegué, pues, como como realmente a, a, a cobijar toda Antioquia y todo, y todo nuestro país y Latinoamérica, pues, no lo sé, y me parece que, que, que, que es un muy valioso. Entonces, pues, muy agradecidos también, pues, con ustedes y, pues, también con, el, con ese proyecto de entre libros y letras, recorremos la ciudad, pues, eh, de invitarme, de, de darnos, pues, como la voz a nosotros. Eh, como voluntarios y bibliotecarios populares. Entonces, eh, muchas gracias y un saludo a todos y todas las personas que le meten la mano a las lecturas. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo allá hasta alto de la torre. Helmut, bueno, eh, la Biblioteca Larva no es parte de la red, pero es un bonito encuentro porque podemos... Conocernos y de pronto potenciar trabajos, ayudarnos, ¿cierto? Crecer. Entonces, bienvenida la invitación a que te acerques, a que conozcas más del proceso y que a futuro la biblioteca se pueda vincular. ¿Qué nos quieres decir ahí de, de despedida, mi hermano? Pues reiterar el agradecimiento. Eh, también acogemos de una forma muy, muy bonita la invitación que se nos hace. Eh, y por supuesto, como lo estás planteando, precisamente esas búsquedas de encontrarnos y de fortalecer nuestro propio proceso en términos de, de biblioteca eh, se puede fortalecer pues, con el encuentro. Pues, ahí pues, también es muy importante que, que empecemos a caminar juntos y que pronto podamos generar pues, esos aprendizajes, esa retroalimentación de saberes en torno al fortalecimiento pues, del espacio bibliotecario en el hormiguero. Eh, ¿Qué decir con respecto a...? A despedirme, eh, pues yo creo que se hace muy necesario el hecho de la lectura, se hace necesario el hecho de, de la escritura, de la palabra... Eh, la palabra es muy, una herramienta muy potente y el video que ustedes nos acaban de compartir precisamente hablaba de esa necesidad de, de fortalecer los espacios bibliotecarios en los territorios. Eh, creo yo que con nuestros esfuerzos alrededor de pensar mundos diferentes eh, debe estar presente la palabra, la escritura y, y el libro, el libro en su máxima expresión, el libro que habla, que transforma, que crea, que comunica y que genera otras realidades, otros mundos. Entonces creo que es importantísimo eh, el encuentro de hoy, importante pues también ir tejiendo y seguir pues avivando y construyendo y fortaleciendo los procesos que navegan pues en torno a, al pensar mundos distintos. Muchas gracias mi hermano. Y bueno señorita Angie, empezamos con usted, cerramos esta conversación con usted, le agradecemos... Mucho por aceptar esta invitación, por creer en los trabajos alternativos y, y fuertes en los territorios, en nuestras laderas, en esos lugares que no solo las laderas, sino que hay muchos lugares en la misma centralidad como ahorita lo mencionaba Helmo como Niquitao, ¿cierto? Estos barrios que estando en todo el centro histórico de la ciudad siguen estando un poco olvidados por el Estado. Entonces, Angie, un placer. Eh, unas pequeñas palabras de despedida y la importancia de estar dentro de la red o de trabajar como red activa el micro, porfa, que lo tienes tienes eso, muchas gracias ya, ya. bueno, no, de todas maneras pues, de todas maneras, primero agradecerles por el espacio no ustedes que se toman la molestia de realmente eh, apoyarnos, ¿no? Sabemos que Revipoa es muy importante para todas las bibliotecas comunitarias, eh, que este apoyo y esta, este, esta unión hace que realmente que tenga más sentido eh, los proyectos que se realizan. Eh, para nosotros es un placer realmente hacer parte de Revipoa, eh, aportamos nuestro granito de arena, eh, acá estamos Vamos a ir ustedes, así mismo ustedes nos han brindado su apoyo con todas estas capacitaciones, eh, unir fuerzas. Entonces, pues nada, creo que Revipoa, es, eso es lo importante, que nos ayuda a no sentirnos tan solos eh, en este mundo de, de querer aportar cosas positivas. Entonces, pues, de todas maneras los esperamos por Albeus en nuestro blog, que es albeuslec.blog.es punto blogspot.com así lo van a encontrar nosotros también les brindamos material de apoyo por si quieren llevarlo a cabo en sus bibliotecas eh, pásense por ese blog y verás que van a ver cosas muy interesantes para aplicar también y esto nada agradecida con este espacio con ustedes ya qué más les puedo decir gracias no no muchísimas gracias entonces bueno este fue el conversatorio la era callejón libro y ladrillo inspirado pues en esa zona 3 de nuestra ciudad, del centro. Entonces, <tose> se, se querían hacer sentir los hijitos. Entonces, no, muchas gracias. Les continuamos invitando a que se conecten con nuestra agenda. Continuamos en la zona 4, Laureles, La América y San Javier. Vamos a hacer el recorrido el próximo 4 de septiembre. Vamos a hacer talleres en espacios no convencionales, en bibliotecas y por supuesto también vamos a tener este conversatorio, les invitamos a que nos sigan por las redes de Redipoa, tanto en Instagram como en Facebook para que estén más al tanto y bueno, muchísimas gracias por conectarse, una muy feliz tarde muchas gracias a los invitados y bueno, seguimos conectados en Red chao, chao feliz chao. tarde, gracias adiós